Fuiste engañada, no te deprimas, saliste ganando. Una gran parte de la humanidad en determinado momento de su vida ha experimentado en carne propia el ser engañado por su pareja. Así que tú no serás ni la primera ni la última persona a la que esto le sucede, por muy desafortunado que parezca. El sufrir un engaño por parte de tu pareja es un tema que para muchos podría ser común y es algo que se ve a menudo, donde siempre habrá una persona afectada y en la mayoría de los casos, el fin de una relación. Puede que no hayas tenido nada que ver con los motivos para que tu pareja te engañara y no encuentres una respuesta a el por qué fuiste traicionada. Pero te daré muchos motivos por los cuales eres afortunada de haber salido de esa relación llena de engaños. Número 1. Estás alejándote de una persona en la que no puedes confiar. Si lo perdonas, sabes que lo volverá a hacer, porque es algo que está en él y que no abandonará. Así que es una persona que no vale la pena. 2. Aunque es una experiencia muy amarga y difícil de superar, esto te servirá como experiencia para tus relaciones futuras. Así podrás evaluar a aquellas cosas que con esta persona fallaron y las señales o indicios de que te estaban siendo infiel. Número 3. piensa que aunque tu relación haya terminado, si tu expareja ha decidido dejarte por otra persona, puede que eso no dure, debido a que lo mismo que te ha hecho a ti, lo seguirá repitiendo una y otra vez. Ella te ha hecho un favor al quedarse con él, ya que a ti se te abre un mundo entero de posibilidades. Número 4. Puede que sea algo difícil de soportar, pero una infidelidad te hará una persona más centrada y madura. Por aquellas cosas que tuviste que vivir, aprenderás a salir adelante a pesar de las adversidades y descubrirás que es mejor sonreír ante los desafíos y seguir adelante. Número 5. Aprovecha tu tiempo y ve esta como una oportunidad para pasar tiempo contigo misma. Aprende cosas nuevas o reconéctate con aquellas actividades que, por alguna razón, habías dejado de practicar. Número 6. Puedes sentarte y meditar en cuanto a lo que falló en tu relación, lo que haya causado la infidelidad por parte de tu pareja. Piensa en que esa persona tenía junto a ella a alguien increíble y le dejó escapar por irse a pasar un rato en otro lado. Él se lo pierde. Número 7. Si lo necesitas, puedes acudir a alguien para que te aconseje, ya sea un familiar, amigo o incluso un terapeuta. Encontrarás a personas que te quieren y que desean lo mejor para ti, que están dispuestas a escucharte y de ser necesario, prestarte su hombro para llorar, ayudarte a levantarte y seguir adelante. Número 8. Si tu pareja no supo valorarte y valorar todas tus virtudes, él se lo pierde, tienes muchísimo que dar. Y llegará alguien a tu vida que sabrá apreciar todo eso sin tener que ir en su búsqueda para otro sitio. Se dará cuenta que todo lo encuentra en ti. Número 9. Si lo necesitas, aléjate un tiempo de todo aquello que te preocupa. Desconéctate y busca un espacio solo para ti, donde puedas volver a estar dentro de tu zona de confort y comenzar nuevamente a crear seguridad. Está bien sentirse mal, has compartido tiempo y experiencias junto a una persona que de uno u otro modo no supo valorarlo. Necesitas cerrar ese ciclo y olvidarte de esa mala experiencia. Número 10 Llora si es necesario. Esto ayudará a que deseches todas esas emociones negativas que te rodean y darán paso a la aceptación de lo que a partir de ahora será tu nueva vida una vida alejada de esa persona que te ha engañado y ha roto tu confianza no debes tener miedo o sentirte ansiosa por el hecho de que estarás sola piensa que es preferible que ya en tu vida no esté una persona que no te valora a seguir ahí siendo engañada y sufriendo por ello si en dado caso eres tú aquella amante que ha sido causante de una ruptura Piensa que en cualquier momento esa persona que has conseguido a base de una relación donde perjudicaron a otra persona puede hacerte lo mismo a ti en el futuro. Ya viste que es capaz de hacerlo una vez, que puede garantizarte que no volverá a hacerlo contigo también. O también si eres la amante y la relación aún no ha salido a la luz, qué te hace creer que pasará algo más. Mereces a una persona que te pertenezca a ti completamente, que no necesite dividir su tiempo y solamente te ofrezca momentos a escondidas de las miradas de todos. Mereces a alguien que se entregue totalmente a ti y que te tenga como pieza fundamental en su vida, no como algo que se utiliza para pasar el rato y en cualquier momento abandonarlo. Te mereces mucho más que eso y estás a tiempo de conseguirlo. Solo debes terminar ese amorío insano y tu vida mejorará en el más alto porcentaje de los casos aquellos hombres que engañan a sus esposas con otras mujeres a pesar de todas las promesas realizadas a su amante acerca de acabar su relación matrimonial no tienen la más mínima intención de hacerlo ya que solo buscan una aventura ocasional algo fuera del matrimonio con lo que entretenerse pero en ningún momento pasa por su mente la idea de dejar a su familia por su amante para formar una relación formal con esta. Recuerda que en ninguno de los casos las infidelidades pueden ser toleradas. Piensa en tu bienestar emocional y psicológico. El daño que te causó esa persona puede sanar. Siempre y cuando no recaigas en un círculo vicioso donde tu pareja te es infiel. Lo perdonas y vuelve a suceder una y otra vez. Piensa en ti antes de tomar cualquier decisión. ¿Y en qué será lo que beneficia tu vida?